Gracias por todo, Volkov Para eso están los amigos, ¿no? Supongo que sí Y siempre intenté protegerte Y lo más que quería Ivana era que te protegiera No lo digas en pasado ¿Eh? Hay que esperar Noticias de Iván, entonces Sí, yo también Ahora voy a descansar y yo también Sí Que nos espera un viaje largo a Miami Descansa, ¿vale? Igual Hasta mañana Hasta mañana